Hola. <risa> vale, eh, hoy quería hacer un vídeo para traeros una serie de ejercicios y estiramientos para las personas que nos pasamos, bueno, pues muchas horas o mucho rato en una mesa, en una silla de escritorio, con el ordenador, porque trabajamos, porque estudiamos, por el motivo que sea, pero que nos solemos olvidar o soléis olvidar de levantaros, caminar, desperezaros y al final venís a consulta hecho es un 8 mmm, me duele las cervicales me duele el hombro me duele la lombar es que estoy ocho horas el ordenador y no me muevo vale pues os traigo un ejercicio muy pequeñito nos va a llevar un minuto hacerlo con grandes beneficios o sea que nadie puede decir que no lo va a hacer porque es, es lo mínimo y nos da lo máximo bien empezaremos a mí me encanta este ejercicio siempre lo recomiendo porque es una tontería pero es al momento ya como que te da gustito, te da ya bienestar. Vale, ante todo una eh, postura correcta en la silla, la espalda al respaldo, el culete bien atrás, bien sentados. Vamos a comenzar con los hombros, manos en las piernas apoyadas, relajadas y vamos a hacer 10 círculos hacia atrás con los hombros. Despacio, sin prisa marcando bien el círculo, ¿vale? 10, hacia atrás, no sé los que llevo, pero bueno, 10, ¿vale? Y ahora lo mismo, pero hacia adelante. 10 círculos hacia adelante, con los hombros, sin prisa, notando, visualizando la punta del hombro, cómo hace el movimiento, ¿vale? Es que ya hacer esto es como... ¡Oh! Guay. Vale, lo siguiente que vamos a hacer serán movimientos con la cabeza que nos van a relajar toda la musculatura del cuello. Mantenemos las manos descansando suavemente en nuestros muslos, en nuestros jamones. Y vamos a llevar la cabeza en una lateral flexión, sin levantar los hombros. Como si quisiéramos acercar la oreja al hombro. Hacia un lado. Respirando. Sin dolor, sin prisa, sin forzar. De esa manera estiramos este lado del cuello. Recuperamos. Y lo mismo del otro lado. No nos podemos olvidar de respirar. Es importante siempre que hacemos ejercicios, estiramientos, acompañarlo de la respiración porque forma parte del estirar. Introducimos oxígeno en el organismo, el oxígeno viaja por la sangre, llega a los músculos y los músculos dicen, mmm, oxígeno, qué rico, vamos a estirarnos y vamos a ser más flexibles. <risa> vale, lo siguiente será llevar la barbilla al pecho, manteniendo los hombros relajados. Entonces, barbilla al pecho, respiramos, notaremos el estiramiento en la parte posterior del cuello. Podemos estar aquí también unos 10 segundos. Y recuperamos lentamente. Ahora lo siguiente será enfocar la barbilla al techo. Estiramiento desde toda la cadena anterior, el cuello, los pectorales. Y recuperamos. Y ahora haremos rotaciones mirar hacia un lado, mirar hacia el otro, perfecto. Y por último con la cabeza vamos a hacer círculos, sin dolor, sin daño, marcando bien el movimiento, primero en un sentido y después en el otro sentido. También unas 10 repeticiones. De cada lado. Como que es un número redondo y no son ni muy pocas ni muy muchas. Mm. Vale. Mm, perfecto. Bueno, lo siguiente que haremos será enfocado a la espalda. <coughs> Primero, a estirar la parte lateral o el dorsal ancho y el cuadrado lumbar que son músculos que suelen contracturar mucho, sobre todo el cuadrado lumbar, que es un músculo pequeñito con tres capas que sujeta las costillas finales a la parte alta de la cadera o cresta ilíaca y cuando estamos mucho tiempo sentados se suele quedar ahí muy tensionado muy encogido y es muy agradable de estirar entonces manteniendo la postura en la silla con una mano vamos a sujetar el asa el reposabrazos o si no tiene el asiento vale lo importante es crear un punto de anclaje estiramos el brazo y flexionamos hacia un lado, sintiendo cómo estira. Vamos a repetir lo mismo del lado contrario, creamos un punto de apoyo, estiramos el paso y nos dejamos caer. Como si fuéramos una ramita tierna de un árbol flexible que cede ante el viento. ¿Vale? Perfecto. Ahora lo siguiente será torsionar la parte alta de la espalda para relajar las, las dorsales toda esta zona de aquí de manera que vamos a crear dos puntos de apoyo nos sujetaremos al asa al reposabrazos de la silla o en su defecto al asiento vale y manteniendo la cadera sin mover vamos a rotar el tronco la parte alta como si quisiéramos mirar hacia atrás acompañando la cabeza también Y mantenemos la posición debemos notar estiramiento en esta parte y cuando lo hagamos de este lado en esta parte con todo apoyo miramos hacia atrás y volvemos pues aquí lo tenéis es un minuto minuto y medio de pequeños ejercicios que en vuestro puesto de trabajo en la oficina en una jornada de 8 horas hacéis esto las veces que lo necesitáis, soltáis las manos del teclado, las manos del ratón, paráis un minutito, pum, pum, pum, hacéis los ejercicios, vais al baño, bebéis agua, es importante hidratarse y vuelta al trabajo. Y así evitáis que los músculos acaben, um, pues bueno, guardando mucha tensión, mucho estrés, cada vez se vuelven más rígidos y sin embargo esto lo que hacéis es darle una pausita, oxigenar los tejidos de vuelta y recuperar la flexibilidad. Y en serio, se sentará genial. Nos vemos.